Otro de los importados de los Tigres del Liceo que comparte la posición de receptor, Logan Moore, ya está con nosotros en las prácticas. Y vamos a empezar preguntándole también cómo valora estos últimos días que ha estado aquí, cómo ve al equipo y cómo será su rol si ya también a él le informaron más o menos en qué estará accionando con los Tigres y si estará de titular y otros detalles. Es tu primera vez aquí. You are one of the three catchers we have. ¿Qué es lo que les dicen a ti, los y todo? You about the, if you're the principal or that decision is not take it yet. Yeah, I, I'm just I'm just here to get some extra playing. I don't know how much I'm gonna play or whatever, but I'm just here to play some more baseball and get off my butt while I'm back home. <laughs> so it's nice to nice to be here, and nice to be able to play and have this chance. Bueno, esta precisamente, eh, no le han dicho absolutamente nada. Él dice que está dispuesto a jugar en lo que le coloquen, que está relajado, tranquilo. Él quiere mejorar en su juego y en el momento en que ellos le necesiten para estar de titular o no, él va a estar listo. Ya tiene unos días en la práctica, como decía hace un ratito, a ver cómo ha visto eh, todo y cómo se ha sentido aquí en su primera experiencia. You have a couple of days here. What, uh, how have you seen the practice, the guys, the team? How do you define all that? Uh, all the guys are awesome. It's it's nice to see how the people from here play ball and and see what they come from. And so it's an, it's a nice change from being in the states all the time to, to get a chance to come over here and see how the ball's played. And the heat the heat's hot, but it's it's it's been a good time so far. Dice que a pesar de que la temperatura es incómoda, hace mucho calor, dice que es bueno lidiar con los muchachos, hablar del valor de ellos mismos, de lo bien que se lleva y de todo eso. Y dice que sí, que está listo y que valora la experiencia de una manera muy, muy positiva. A ver si él, en su mecánica de juego, vimos sus números como receptor y de hecho defensivamente es muy bueno. Tiene mucho talento. ¿Qué le gustaría mejorar de las características que ya posee en su juego utilizando este escenario de la Liga Dominicana de Béisbol? You, we have seen your numbers and defensively you're really good. Which characteristics of your game you want to improve here using this as an area? Just continue to, uh, I changed my swing during the year, so just continue on that to build on of that and get better offensively, obviously. Uh, defensively, I take a lot of pride in in what I do back there, so obviously continue to build that. And but my focus right now is mainly offense, so yeah enfocarse específicamente en la ofensiva, eso es lo que quiere porque ya como mencionamos en la defensa ha mostrado su talento y ha desarrollado más esa área. Aquí quiere utilizarlo precisamente para eso, para mejorar la ofensiva y que por supuesto eso pueda manejar el equipo. You have Twitter account for the guys to know you, yeah. which which is your Twitter account? It's uh, L -O -M -O underscore ten ten. Es uh, Lomo, underscore, underscore, ten. One Just underscore one. Ten, ten. Okay. Yeah. Es arroba su Twitter Lomo, underscore, diez. Ahí lo puede seguir y ya sabe, también puede conocerlo un poquito más. Te deseamos toda la suerte. We wish you really good luck this season. Thank you, I appreciate it. Seguimos con más de Licey TV.